Buena gente, soy Rax Traus y estamos en un par de noticias del canal obviamente. Vamos a empezar, pero antes obviamente les voy a decir una cuestión. Todo lo que aparece en este powerpoint lo hice yo, nada lo saqué de internet. Algunas cuestiones fueron obviamente capturas que yo hice mediante el uso del lightshot y otro uno que otro dibujo que yo hice mediante la aplicación, digo, eh, programa de dibujo Krita. Adelante. Para los que no saben qué pasó la otra vez, estuvimos con el tema del spam por correo, en el cual Glam Luxurious mandaba correos en los cuales obviamente trataban de que puedes obtener seguidores con solamente pagar un precio, los cuales eran los precios de $30 dólares, $50 dólares y $100 dólares. Bueno, en aproximado. Cuando le hice la primera respuesta, en la cual decía que gracias por el email, desafortunadamente yo sé que es spam, que eres un body, la cuestión, no estoy interesado, mandó la lista de precios. Ya después de eso, obviamente, al cachar de que era un bot, yo mandé una lista, obviamente, de dos comandos, uno de Windows y otro de Linux. No sé si habrá de Apple también, pero no me quiero enteramente en Apple, así que solo mandé de Windows y Linux, ya que son los sistemas operativos más usados, según yo. Eh, y yo puse, ah, si ¿sí quieres un bot, bueno, cd c que obviamente el disco duro local, Windows, Sys32, Dell. Obviamente con su extensión punto para que borre todos los archivos que tengan el punto. Y obviamente cuando me refiero a que borre el punto. Es que borrará los programas con la extensión que tenga de comienzo el punto. Eso significa que borrará todos los archivos que tengan punto de inicio. Y obviamente lo demás que sería un punto Excel, un SCR, un DLL, etcétera, etcétera Y lo mismo con obviamente Linux que es CD. El cosito este es como... El como la colita de la ñ y el, y el diagonal y la palabra delete, que yo creo que es como la típica creo de para borrar el archivo. Eh, y le dije, gracias, pero no gracias a Dios. <ríe> bueno, no sé si el bot tomó esos comandos como una orden. Y se borró, se autodestruyó, por así decirlo. O rompió el sistema de los correos de esta cuestión. O el bot se rindió. O simplemente la tipa de que el, al otro lado está como que qué verga me mandó este weón. Eh, no sé si fue eso, no sé si fue lo otro, en verdad voy a dejarlo como un misterio sin resolver, pero simplemente voy a decirles que caso cerrado. La tipa no me habló. Muy bien, siguiente tema. Obtuve un reclamo por derecho de autor por una empresa llamada K7 Records. ¿Quién es esa empresa? No tengo ni chucha idea, pero en sí me vale pico, así que yo levanté una impugnación. Ya es la segunda, debo decirlo, porque la primera, ya como ven en la imagen, me la rechazaron y levanté una segunda. Obviamente, una segunda opción, una segunda apelación. Obviamente, no me rendí, no me voy a rendir, y obviamente sé que acá en Chile existe alguna clase de sistema de Fair Use o algo parecido, pero eso lo veremos más adelante. Siguiente tema: la primera diapositiva del tema del copyright, de la apelación y todo eso. Eh, hay un tema que abarca en todo lo que significa videojuegos, y más con respecto a videojuegos que tienen música de artistas, y obviamente canciones con copyright, y es que cuando publiqué el gameplay en el cual mi, mi personaje, obviamente Kinnick, estaba jugando los Sims 4 online, digo no online, estaba jugando en la Play 4, estaba grabando, y recibió muchas visitas por esa cuestión. Me impresiona mucho que a la gente le guste esa cuestión. Eh, recibí 12 denuncias, más que eso, reclamos. Porque eh, había dos canciones que aparecen en la lista. Que se llama Una Pressure y otra Briando. Eh, de dos artistas que es Electric Jalaba y Overwork. Los cuales no sé quiénes son y no los conozco. Los cuales me desmonetizaron el video. Bueno, de todas formas no puedo monetizar mis videos porque no... No tengo lo de la, lo del partner aún, lo del. Bueno, tengo el partner, lo del socio de YouTube, pero no tengo para la monetización aún. Pero me denunciaron el video dos veces por las dos canciones, así que yo apelé a los dos. El de la impugnación de la canción Pressure sigue aún en pie, esa es la primera apelación que hice, y la de Briando en la segunda, diciendo que el contenido que yo usé era de. Obviamente tenía derecho a autor. Pero la obra que yo use obviamente. Aunque es con la versión de los Sims. Se usó solo más para el fin de ambientar el gameplay. Ambientar el videojuego. No tenía intenciones de monetizarlo Y obviamente yo tengo los derechos para usar la canción Porque ni siquiera sabía que estaba esa canción En, el, en la biblioteca de música de los Sims Ni siquiera sabía si tenía copyright Pero lo, al mismo tiempo el Electric Arts da la opción de que puedes usar el contenido Y obviamente monetizarlo He visto muchos videos que obviamente están monetizados actualmente Y tienen contenido que tienen canciones Obviamente de esta gente Pero seguro es porque pagaron licencia Para usar las canciones Yo no pagué nada porque yo no tengo plazas para andar pagando por licencia. Pero obviamente tengo la opción de usar música libre de copyright. Pero en este momento al ser un gameplay hecho en Playstation 4. Con el sistema de grabación de Playstation 4. Y al no tener mi computador ahí obviamente disponible. No podía poner música de otra parte. Y obviamente quería que mi gameplay se escuchara también. Así que obviamente opté por la apelación. Y ahora obviamente vamos a esperar por la segunda apelación. Porque yo creo que si me, rechazaron la segun, si me rechazan la segunda. Pasará a la tercera. O simplemente silencio esa parte del audio. Pero yo creo que voy a pasarla a la tercera. Si llega esto a tribunales. Amigo. Acá en Chile. No creo que haya caso alguno para. Esta clase de demanda por copyright. Porque acá en Chile. Tenemos una ley diferente a la de Estados Unidos. Con el tema de las discográficas. Y también el tema del copyright. Vamos a verlo más adelante. Sigamos con la próxima. Y aquí vamos con el tema que quiero tocar. Y es del tema anterior. Y obviamente del de los Sims 4. Y el correo de los reclamos y todo. El Fair Use en Chile no existe. Excepto de que todo lo que es la ley del Fair Use que es de Estados Unidos, está aplicado en las leyes de copyright de Chile. Hay un artículo que puse acá que es de la de la ONG Derechos Digitales, que trata de que si el Fair Use existe en Chile y todo, y según obviamente mencionan en el artículo que en Chile no existe el, un sistema de Fair Use, pues las excepciones están previstas en la ley. Sin embargo, la ambigüedad de la ley y los progresos de la tecnología, entre otros factores, en ocasiones obligan a que los tribunales resuelvan si un determinado uso es eh, conforme a la ley o no. En otras palabras, si bien los tribunales en Chile no crean excepciones y limitaciones, sí interpretan la ley en que ellas están contempladas. O sea, independiente de la cuestión que hagas, aunque no exista un sistema de Fair Use en Chile... Aún así, las opciones que tiene lo del Fair Use, todo lo que son excepciones y limitaciones, están en la ley del copyright de Chile. Y debo decirles en primera, que acá el copyright en Chile es diferente al copyright de Estados Unidos. Si no saben a lo que me refiero, vayan a internet y busquen ley de propiedad intelectual en Chile. Y van a encontrar un artículo de Wikipedia que trata de, la, de cuando se forma obviamente la ley de los derechos de autor acá en Chile. Siguiente artículo y tiene que ver con lo más importante de todos. No vieron directos ni videos editados. Y este dibujo que yo hice, que es que mi personaje Rax, que está basado en mí, eh, y ven, viendo un disco duro que está muerto, porque ahí lo dice Ted, eh, dice: ¿Por qué no hubo directo ni video editado Porque hace una semana yo había actualizado el computador a Windows 11 y una actualización que me pidió el Windows 11 hacer eh, hizo que se crasheara. O sea. No actualizó, la actualización falló Me mandó un pantallazo azul Y al momento de reiniciar el PC eh, Lo que era el boot device Que era el dispositivo de arranque eh, Como que no existía, como que no estaba presente En el sistema Y yo empecé a meterle mano Y creo que lo cagué aún más al parecer Pero el arranque Windows 11 murió Y se llevó con todo, lo archivo el disco duro y el restaurativo. Y dando el disco duro Obviamente muerto pues dead forever alone muertón eh, y obviamente por aquí entre mis cosas tengo el disco duro que puede que lo suba en algún momento a mi al instagram para que vean cómo quedó el disco duro obviamente digo no está destruido está intacto pero está muerto por dentro y bueno obviamente se demoraron mucho en a, obviamente arreglar mi el disco duro el pc y todo eso incluso gasté 60 lucas en un disco duro de estos m2 para poder eh, tener eh, como otro disco duro po, para que pueda obviamente usarlo y no estar tan preocupado del disco duro que murió eh, y obviamente lo arreglaron y todo y funciona y me dijeron que le metes mano de nuevo y yo ya no lo arreglo <ríe> simplemente así eh, no me lo voy a volver a echar lo, lo, lo prometo esta vez si sí lo prometo Digo, esta vez, esta vez, digo, siempre digo esta vez, realmente no. Yo prometo de verdad no echarme el PC de nuevo, aunque obviamente ahora le metí mano y le instalé el Windows 10 Pro, porque yo tengo una licencia de Windows 10 Pro, pero eh, el PC volvió. Habrá más video y algo nuevo que les voy a traer más adelante, que es una serie de Garry's Mod con mis amigos. Editaré yo la serie, yo ya sé cómo es la trama, mis amigos no lo saben, pero vamos a hacerlo los días que estemos libres. Eh, no como ahora porque hace un rato terminaron mis clases. Aunque igual voy a preguntarles si es que pueden juntarse todos para poder hacer en la serie. Pero eso es todo. Eh, volvió el PC, videos van a volver y obviamente el dibujo que les muestro que, que está en el PowerPoint lo hice justo el mismo día que estoy grabando esto. Así que un dibujito nuevo para las masas. Pero bueno, eso ha sido todo. Soy Rex Strauss, nos vemos en el próximo video. Recuerda que si te gustó puedes darle un like, compartirlo y obviamente comentar si quieres ver más de esta clase de videos como de presentaciones de PowerPoint que yo hago y grabaciones de, obviamente, de PowerPoint. Así que nada más que decirles, soy Rex Strauss, nos vemos en el próximo video. Chau.